Acabamos de llegar a Chiquilá, que es donde tenemos que coger el ferry para ir a nuestro próximo destino, a Holbox, y este es nuestro cochecito alquiler, eh, según llegas a Chiquilá ya hay un montón de gente enseñándote banderas y disfrazados incluso eh, para que vayas a aparcar porque hay varios parkings, eh, porque mucha gente viene en coche, deja el coche aquí mientras está en Holbox y luego lo recupera, entonces nada, nos ha dicho que son 100 pesos por noche, que son como unos 4 euros las 24 horas, así que el precio está bastante bien. Eh, y nada, que este parking habría 24 horas y, y que tiene seguridad. Así que lo vamos a dejar aquí y vamos a pillar el ferry. Bueno, pues esto no tiene mucha pérdida. Hemos dejado el coche en esta calle y avanzas un poquito. Y aquí ya tenemos... Eh, varias oficinas para comprar el ticket del ferry, ahí hay una, ahí al fondo tenemos otra, así que ya es elegir una y salen cada media hora. Ya tenemos nuestros billetes a juelvos que nos han costado 220 pesos cada uno que son como unos 9 euros por persona. Sale uno cada hora, pensábamos quedar cada media pero quizás por el COVID pues ahora hay menos. Y también eh, pensábamos que había que cambiar dinero aquí en Chiquila porque en Holbox no se podía. Pero ahora nos han dicho que sí, que en Holbox se puede cambiar sin ningún problema. Así que genial. Qué ganas de llegar. Ya estamos en Holbox. Acabamos de llegar en el barquito y vamos a ver si conseguimos llegar a nuestro hotel. Una de las peculiaridades de Holbox es que no tiene coches, entonces cuando llegas puedes alquilar un carrito de gol, puedes coger un carrito de golf taxi o alquilar una bicicleta o ir andando, pero los coches están prohibidos. de llegar al Frequency, que va a ser nuestro alojamiento en Holtbox. Y es muy curioso porque venimos de Cancún, de un hotel 5 estrellas todo incluido, a un sitio en el que vamos a hacer camping, aunque es un tipo de camping conocido como glamping, porque es glamour camping, es un camping con más comodidades, y tenemos muchas ganas de probarlo, vamos a hacer el check-in y os enseñamos nuestra cabaña. Pues estamos aquí sentados, esperando hacer el check-in del Frequency. Y simplemente desde el puerto hasta aquí, lo que hemos notado es que um, hay un contraste brutal entre Cancún y esto. Es que simplemente que no esté asfaltado es rarísimo, pero todo es mucho más auténtico, más chiquitito. Los comercios son locales, no hemos visto pues, ningún centro comercial, ningún edificio de más de dos plantas, diría yo. Y la verdad es que tiene muy buena pinta y desde luego es muy distinto. Así que, no sé, tengo muchísimas ganas de recorrer el pueblecito y ver cómo es toda la isla. Una reflexión, las influencers, ¿cómo lo hacen para estar guapas en estos climas tropicales a 40 grados chorreando crema solar como estoy yo ahora? ¡Qué verdad! ¿Cómo consiguen estar bien peinadas y guapas? Yo no lo puedo entender, o sea, las admiro muchísimo. Esta es muy guapa. Sí, bueno, o sea... Además yo no sé ni usar filtros de Instagram, así que... Pues nada, así estamos. Quiero un coco. Quiero subir hasta ahí, coger el coco y bebérmelo. Jorge no me deja, tomarme un coco. Y es lo único que quiero, un coco frío. ¿Cómo? ¿Cómo no? ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Qué le pongo? Tengo chamoy, tajín, miguelito. ¿Este qué es? Miguelito, es dulce. Este es tajín. Este. Pica, pica, pica este mucho. Este. Sí, sí, mucho. Bastante. Qué rico. Es. ¿Qué te tenido, Irene? Es mango con tajín. Mirad qué preciosidad, qué cosa tan rica. ¡Bienvenidos a Holbox! Ya estamos por fin en este paraíso tan increíble. De verdad, llevamos aquí solo unas horas y es que ya nos ha encantado. Desde que hemos llegado nos hemos dado cuenta de que este sitio es súper auténtico. Los hoteles son todos una monada, una cucada. Todo es bonito y de verdad la playa es que es un paraíso, un paraíso. Ya nos hemos bañado, nos hemos tomado un delicioso mango con tajín, un coco que tenía muchísimas ganas. Y nada, vamos a estar tres días aquí y sé que van a ser espectaculares porque, de verdad, este sitio es increíble. Bueno, Irene, ¿dónde estamos y qué te has pedido? Estamos en el chiringuito Alma en Holbox y me he pedido mi primera miselada, que es una bebida típica de aquí, mexicana, y es una mezcla de tabasco, especias, sal y lima y cerveza. Así lo voy a probar. <risa> Wow. Y es un chiringuito por ahí por esas escaleritas aparte de una cama hay una fucking piscina con vistas al mar increíble. <risa> Estamos de camino a Punta Mosquitos, que es uno de los puntos que hay que visitar en Holbox. Eh, tiene dos puntas, que son los extremos de la isla, que son Punta Mosquitos y Punta Cocos. Y para llegar a Punta Mosquitos, cuando sube la marea, pues hay que atravesar un poquito eh, el agua, hay que caminar con el agua a los pies, porque como veis esta parte está inundada, aquí hay menos profundidad, que prácticamente no hay nada, incluso ahí se forma una playita donde está la gente. Y luego aquí tenemos el mar, que ya va cogiendo otra vez profundidad. Y es una maravilla. O sea, es precioso. Es un auténtico paraíso. Algo que nos ha encantado también es cómo se integran los hoteles y chiringuitos con la playa. Eh, aquí no hay super hoteles, Está todo muy cuidado, con cabañitas de paja. Es una maravilla. Y los sitios son increíbles, muy muy bonito pues así es nuestro hotelito, es súper pequeño tiene apenas estas cabañitas que veis aquí tiene una zona común súper chula para estar aquí relajado con una hamaca y esta monada de cabañas es donde dormimos ahora os enseño la nuestra pero es una pasada el hotel muy muy bonito bueno, y esta es la cabañita por dentro. Fijaos qué preciosidad. Acabamos de llegar de la playa, y se está dando una duchita. Bueno, y esto es lo que falta de baño. Ahí está la ducha, que es muy chulo porque tiene el techo acristalado y vistas. Y aquí estaría el retrete. Y eso es la habitación. Es muy bonita. Taxis. Madre mía Cómo votan <risa> Rumbo a Punta Cocos Ahora seguimos el sunset sí. Acabamos de llegar a Punta Cocos a ver el atardecer Que lo hemos pillado por poquito, pero lo hemos pillado Irene está haciendo unos vídeos con el móvil Y esto es una preciosidad Pues estamos dando un paseíto por el pueblecito de Holbos y la verdad es que nos está encantando, tiene un montón de sitios super, super cookies y estamos buscando uno donde cenar, así que ahora os enseñamos. Hay muchísima vida, mucho ajetreo por las calles y... es muy auténtico. Sí, hay mucho ambientillo, hay muchos puestos, la verdad es que los sitios tienen... Pues... Cuidado, que te atropellan. Ups. Irene jugándose la vida. Mm. Pues eso, que Holbox mola mucho y de momento es nuestro sitio favorito. Nos está encantando. Sí. Nos hemos sentado en este sitio mexicano a cenar y hemos pedido dos cervecitas y una especie de guacamole de semillas de calabaza, que ahora probaremos, y un tartar y un burrito. Yo tenía unas ganas de tomar un burrito mexicano increíble. Y tenemos una terracita con vistas, muy bonita La verdad, está en la gloria Pues ya hemos desayunado y ahora me hallo en una de las hamacas de nuestro hotelito Esperando a que vengan a buscarnos porque vamos a hacer el tour de las tres islas Nosotros lo hemos cogido por internet Pero vamos, también puedes contratarlo aquí en la playa, en los hoteles y en un montón de sitios Y nada, ahora os lo enseñamos a ver qué tal, tenemos muchas ganas Costitos, y aquí de mayo a julio es donde se ven los flamingos, pero ahora están con el bebé en la zona del Yucatán Y por eso no se ven, pero aún así es un paraíso y una maravilla poder ver esto Pues ya estamos en nuestra segunda parada que es Yalajau Yalajau es un vocablo maya que significa nacimiento de agua Y ahí es donde vamos, a un manantial de agua dulce a darnos un baño Además, aquí hace 400 años los piratas, los piratas del Caribe venían a abastecerse de agua dulce, a ver qué tal. Y aquí es donde nos vamos a dar un bañito, muy bonito. islas realmente no se visitan tres islas porque lo que acabamos de visitar el manantial de Yalhau eh, pertenece a Chiquilá que es considerado tierra firme y la visita que hemos hecho al principio a Punta mosquitos que pertenece a Holbox y que creemos que no se hacen todos los tours pero tampoco se podría considerar una isla como tal y ahora sí nos toca visitar las dos islas finales y a ver qué tal Pues esta es la primera isla como tal en la que paramos, se llama Isla de los Pájaros y obviamente se llama así porque hay muchas especies de aves, hasta 18. Las más comunes son los cormoranes, los pelícanos, las garzas y las gaviotas y de estos hay muchísimos tipos. Después de estar en el alma por segunda vez, ese beach club que os enseñamos ayer, que es que nos encantó muchísimo y teníamos que volver. Muy recomendado, de lo mejorcito de aquí de Holbox. Sí, la verdad. Y nada, la excursión no nos ha gustado tanto como esperábamos, la verdad. Es que, bueno, pues es una de las más famosas aquí en Holbox, da igual al puesto que vayas, que en todas te ofrecen la excursión de las tres islas. Y la verdad es que en el papel pues tenía muy buena pinta. Sí, no es una excursión muy cara. Nosotros, bueno, nos ha fallado la primera eh, porque no nos han venido a recoger. Al final le hemos pedido que nos devuelvan el dinero y hemos tenido que coger la otra en la playa. Han sido 20 euros por persona. Eh, por internet nos costó 16. Y, y eso, pero realmente tampoco es muy bonito. Hemos tenido mucha suerte. Hemos visto del Fines y eso ha sido la leche. Sí. La eso nos verdad. ha gustado mucho. Eh, no hemos podido ver a los flamingos, que no era época y eso creo que también debe merecer la pena. Sí, y es que, bueno, pues al final es una excursión en barco, que el paseo en barco pues está bien, ves el mar este que es precioso, pero lo ves durante mucho rato y luego las paradas que hace no valen tanto la pena. Para en un cenote, en un manantial de agua natural que es bonito y el baño es agradable y está bien, pero tampoco es una cosa loca que, no sé, digas tú, wow, sí, o sea, menos mal que he venido aquí porque no podía haberme lo perdido y luego para sí. en otros dos puntos para hacer fotos a pájaros y en otra isla que realmente es que no tiene nada Ya, o sea, hay una que tiene bastantes aves pero aves que se ven bastante fácil también en la playa normalmente sí y luego otra islilla que no tenía gran cosa, tenía también algo de aves, pero bueno Sí, o, me, o sea, me, sin más. la verdad O sea, depende del tiempo que tengas, si tienes aquí varios días pues oye, Aldo porque tampoco sí. hay mucho más que hacer si tienes poco tiempo es que te digo que la playa de aquí merece más la pena que las excursiones. Claro. Por lo menos que esa. Mañana haremos la de Cabo Catoche, que está muy bien. Y luego, no es época, que suele ser impresionante, pero para hacer la excursión de nadar con el tiburón ballena. Buenos días. Buenos días. Estamos en el puerto esperando para coger el barco para hacer la excursión del Cabo Catoche. Sí, tenemos ganitas. Hoy han venido a buscarnos. Eh, la empresa que ayer nos falló, eh, hoy sí que ha venido a buscarnos. Y nada, a ver si empezamos ya, que tenemos muchas ganas. Sí, vamos a hacer snorkel, vamos a pescar, vamos a comer el pescado que hemos eh, pescado, vamos a buscar delfines, pulpos y hacer muchos snorkel. A ver qué tal. ¿Qué? Estamos en la primera parada, que es para pescar. Nos han dado una cuerda de pescar, con un trocito de pescado al final, para pescar nuestra comida, que luego será un ceviche. Así que nada, tenemos que esperar a que piquen, pescarlo. Sí, porque de momento no ha picado nada y te vas a quedar sin comer. Yo quiero pescar una barracuda, porque les he cogido manía porque me intentan morder en la playa. Así que me quiero vengar y pescar una. Uh. Oh. Hey. Yeah. Ah. <risa> <risa> ¡Ceviche! <risa> pues ya estamos en Cabo Catoche con un coco bien fresquito eh, listos para contaros nuestra experiencia en esta excursión. La excursión ha sido un desastre, nos han venido a buscar al hotel, eh, nos han dejado en el puerto, no sabíamos muy bien cuál era nuestro barco, nadie nos decía nada, al final nos han metido en uno, eh, nos han soltado ahí y el que llevaba el barco, que además otras veces había un guía y, y el capitán. capitán, y hoy solo había pues, el que llevaba uno para todos, sí. eh, pues no ha dicho ni hola ni se ha presentado y en las cuatro o cinco horas de excursión que llevamos no ha abierto la boca. No, ha sido un completo desastre. Eh, además, sabíamos que en la excursión estaba incluido pescar eh, lo que luego sería el ceviche que vamos a comer aquí pero no sabíamos que iba a ser tantísimo tiempo. Hemos estado mm, como tres horas y media, casi cuatro, dedicadas solamente a pescar. Eh, pero el problema más, es que no... O <risa> sí, o más. Pero el problema es que no conseguíamos pescar nada. Al final del todo ya, uno de los chicos eh, ha conseguido pescar tres peces, pero vamos, de casualidad... Pero el resto nada, es que no han nada, picado nada. ni una vez eh, de nadie. Ni nada. el propio guía, que también lo estaba intentando todo el rato, eh, ha conseguido nada, o sea, ha sido bastante fracaso. Sí. Y mientras tanto nos mareábamos. Nos Mareamos mucho. Sí. Nos ha llevado primero a un sitio que era agradable y hemos estado guay, pero después de una hora y sin pescar nada, hemos ido a un sitio que ya había olas, porque a ver si ahí conseguíamos algo, y ha sido horrible, mareados, pidiéndole que por favor nos fuésemos, el tío ni puto caso, sí. ni nos dirigía la palabra... Un desastre. Eh, Pero es que al llegar aquí ni siquiera ha conseguido eh, aparcar la barca, nos hemos tenido, o sea, hemos tenido que saltar de la barca. Eh, se ha chocado con otra barca. Se ha chocado con otra barca, a un chico se le ha roto eh, una chancla al saltar porque no ha conseguido aparcar. Y es que nos ha dejado aquí, estamos sentados en un banco eh, esperando pues a ver si decide venir porque sigue peleándose con la barca que no consigue aparcarla. Todo muy divertido. Así que no sabemos qué vamos a comer, ni cuánto tiempo vamos a estar aquí, ni qué va a ser de nosotros, ni nada. No. Eh, y bueno, hemos hecho una parada para hacer snorkel, que era una de las cosas chulas, que se supone que pues, podías ver pulpos, tiburones, eh, tortugas, muchos peces corales, pero el agua estaba turbia y aunque era precioso el color, pues si te sumergías no se veía nada, así que ha sido un baño de 10 minutos, que es lo que más nos apetecía y pensábamos que iba a hacer más tiempo y que de verdad íbamos a ver cosas, pues nada, una ah. mierda. Eh, lo de la pesca, un desastre y un coñazo, y mareados. Y es lo otro, es un nada. Eh, y estamos aquí ahora en una playa preciosa, pero no sabemos ni cuánto tiempo, ni cómo acabar esto, y encima está bastante lejos, o sea, en barco es un paseo largo, largo, largo, que se te acaba haciendo un poco pesado, que es muy agradable y muy bonito, pero bueno. Menos mal que la isla de Holbox es un paraíso y simplemente estar ahí vale muchísimo la pena. Más porque... que excursiones, sí, sin sí. duda. Es que de verdad, lo que ha sido esta excursión, un fail. Sí. Pues ah, aquí sí. tenemos el ceviche con lo que ¿Sí? ha aquí ¿Sí? mi amigo, que ¿Sí? es el único ¿Sí? que ¿Sí? ha conseguido ¿Sí? algo. ¿Sí? Y nada, vamos a probarlo, a ver qué tal está. ¿Sí? Está bueno. Bueno, terminamos la maldita excursión y luego en el hotel hemos estado viendo vídeos de gente que había podido hacer snorkel y nos ha dado mucha rabia porque el fondo era precioso y bueno, como el agua estaba turbia no hemos podido ver nada, así que fracaso total y nuestra última esperanza es la excursión que vamos a hacer ahora, la última, a ver si esto sale bien. Sí, ahora vamos a hacer la excursión de la bioluminiscencia y es que vamos a ver un fenómeno muy curioso que es que vamos a ver a microorganismos llamados plancton que eh, tienen una enzima que al entrar en contacto con el oxígeno emite una energía química que se convierte en luz y eso es conocido como bioluminescencia. Entonces, al agitar las manos, eh, vamos a ver a los organismos planctónicos brillar. Sí, eh, creo que es muy, muy bonito, a ver si conseguimos verlo bien. Eh, a nosotros nos ha citado a las 7 y cuarto, pero la hora del tour depende entre las 6 de la tarde y las 2 de la mañana porque hay que buscar una oscuridad absoluta. Entonces, dependiendo del ciclo lunar, eh, se tiene que ir a una hora y a un lugar de la isla determinado para conseguir esa oscuridad y que podamos ver este fenómeno tan increíble que se puede ver en Holbox y en poquitos sitios más, me parece. Sí. Así que si conseguimos verlo va a ser brutal. A ver qué tal. Bueno, ya hemos terminado la excursión de la bioluminiscencia y la verdad que nos ha encantado. Por fin hemos tenido esa excursión que estábamos deseando y nos hemos venido ahora a cenar algo. Sí, hemos venido a Roots, un sitio increíble aquí en Holbox, a probar un plato típico de aquí, eh, bastante especial, que es la pizza de langosta. Aquí la tenemos, el sitio además está bastante chulo y bueno, la pizza es un poco cara, pero si estás en Holbox hay que probarla, así que vamos a ello. Y nada, aquí nos vamos a despedir de esta maravillosa isla que mañana por la mañana nos vamos a Valladolid. Nos ha encantado visitarla. Sí, la verdad es que es un paraíso y nos quedamos con muchas ganas de volver. Os seguiremos contando qué tal nuestro viaje. ¡Hasta luego! ¡Adiós!